Bueno, mi nombre es Gustavo. Eh, toda una vida he sido militar y deportista. Hace unos años, a raíz de periodo especial para acá, me introducí en esto de sembrar, de cultivar. Empecé como algo natural. Después ya lo cogí como algo de que fue emprendiéndome y gustándome. A raíz de todo esto, de la comida sana, tuve conocimiento de que es mejor el abono orgánico que el abono químico. Y entonces a raíz de eso me enteré de que había un proyecto que iban a descomponer la materia que iban a recoger en, en la ciudad, en este caso en el mar Y yo ya lo había hecho naturalmente con las soja, con los productos, con la caña, con las soja de ciruela con la soja de aguacate, que se descomponía y se lo echaba a la planta. Pero ahora estoy haciendo unos canteros para descomponer todo eso que sale de la ciudad, que se descomponga para hacer el algo orgánico y echárselo a la planta. Yo quiero lograr que mi finca sea ecológica, o sea que todo sea natural, que no haya que usar ningún producto químico, que sea natural. Finalmente es más saludable y es más económico, las dos cosas que se convengan las dos, en parte. Respecto al abono orgánico, yo no conozco mucho. Estoy en aprendizaje. Tengo mucha teoría, no tengo la práctica ni tengo la vivencia. Tal vez en un tiempo le podré decir más. Pero no es más que lo que se descomponga y eso se recicle y vaya otra vez al lugar. Lejos de que se quemen, de que se pongan en otro lugar, va otra vez a la misma planta. Yo no tengo basura. Eso es abono. Lo que la gente le diga basura, bueno, basura de la soja, ¿no? vamos a decir así De todo lo que se compone para mí eso es abono orgánico Ese es natural y compost. porque se descompone y es una materia natural Yo puedo hacerlo con hierba, que se descomponga y te da un abono na natural y orgánico Pero bueno, si echa varias cosas sale mejor Que yo sé que ahora supuestamente es una locura porque es algo nuevo, es algo difícil, algo... Pero va a ser emprendedor. Porque no somos iniciadores. En este, en este caso, yo y Lugar. Pero yo sé que muchos después nos van a seguir. Yo supongo que no sería ahora, pero en un futuro. Cuando la gente tenga un poco más de cultura, esos productos van a tener mucho más valor que los productos que se consumen con productos, con, con productos químicos. Ahora estoy parado... Para producir el abono por el carro Que la última información que yo tuve Que estaba en el Mariel ya Y que después que saliera del Mariel Se iba a entregar a comunales Pero había que montarle un sistema De hidráulico Para, subirlo tan, lo, para subir los contenedores Para traer la materia privada para aquí En eso lo que estamos esperando Lo demás bueno Lo demás se verá después